hola qué tal amigos bienvenidos a un video más en esta ocasión voy a reciclar una caja de cartón la personalicé para aniversario es un detalle fácil rápido y económico espero les guste vamos ahora con el paso a paso vamos a tomar una cajita la que tengan en este caso esta es una cajita donde vienen empacados los decodificadores de wifi y voy a, a forrarla con papel craft estas partes voy a hacerlo con silicona líquida como saben me gusta utilizarla para que no me queden arrugas voy a pegar y voy a doblar en esta parte y voy a cortar dejando un centímetro voy a aplicar silicona y pego así voy a forrar también estos lados ahora voy a escribir con el lápiz un mensaje voy a empezar con lápiz para para no torcerme gracias y voy a repasar con marcador la letra para que quede más gruesa gracias por aquí no la hice con lápiz y me estoy torciendo pero ustedes traten de hacerlo derechito a repasar la letra de nuevo en sus lados entonces sería gracias por regalarme otros de nuevo voy a repasar la letra y voy a dibujar tres corazones los pinté con negro con este marcador voy a colocar 365 que escribimos aquí días los corazones los pueden hacer en caso de que no tengan este marcador negro eh, blanco perdón los pueden pintar con rojo entonces 365 días a tu lado y de nuevo voy a repasar la letra feliz estos extremos de la letra feliz aniversario y terminamos de repasar los extremos de la letra de aniversario voy a dibujar de nuevo un corazón lo voy a pintar de negro y acá en esta parte inferior voy a copiar te amo voy a decorar con corazoncitos y les voy a hacer rayitas lo mismo en este lado acá voy a repasar esta letra que me faltó y voy a decorar también con corazoncitos en esta parte al lado de gracias nos quedaría así acá faltaría colocar el número de años que estén cumpliendo ahora vamos a abrir y esta parte también la vamos a marcar pueden escribir un mensaje o escribir también eh, algo corto como no olvides aunque este esta parte se prestaba mucho para hacer un mensaje larguito pero bueno, ya ustedes miran que quieren copiar acá también repasamos la letra No olvides cuánto te amo. Y voy a hacer esta decoración, una flechita. Voy a hacer una rayita, un corazón y la flechita. Terminamos acá de decorar. Igual voy a hacer estos corazoncitos con rayitas para decorar. Nos quedaría así. Ahora en acetato, esto es una, un acetato grueso esta es de una cajita de muñecas que reciclé de un regalito que le regalé a mi nieta vamos a dibujar una copa y escribo al, aquí voy a escribir al revés el nombre, el nombre aquí viene a ser el nombre de la, de la novia, decoramos con un corazoncito, nos quedaría así y vamos a hacer otra copa con el nombre del novio o del esposo de la pareja vamos a colocar acá en esta parte papel seda picado y dulces o chocolates el obsequio que le deseen dar por último vamos a pegar las dos copas primero pegamos en la copa del nombre de la pareja y después la otra copita y así terminamos esta cajita amigos esto ha sido todo por hoy espero que el video les haya gustado si es así regálame un like y comparte el video con tus amigos hasta la próxima